Antes de que yo diga una mierda, perdón gente, la verdad es que he estado mucho tiempo sin subir ningún video, pero en el día de hoy pues vamos a subir Roblox, sí, Roblox. Para los que no se habrán enterado, yo tengo una nueva PC. Así que, ¿por qué no te instalaste GTA V a, a lo mejor? Y no, vengo a subir Roblox porque ni siquiera tengo GTA V, la verdad. Así que, yo voy a subir un video de los códigos de Please Donate en Roblox. Así que, pónganse cómodo, pongan su trasero bien comodín, ahí en el sofá, en la cama, en, el, en la silla, donde estén sentados, pónganse bien su trasero ahí, porque empezamos, gente. El primer código de este juego es OLIXOLIX10, gente. Ahí está en la pantalla para que lo anoten ahí en el Please Donate. El segundo código es UTN15. Es el código... El segundo código. Es que me trago. Es que no subo video hace mucho tiempo. Se me va... Se me va el contexto, ¿saben? El tercer código es STICK15. Con este código... Todos los códigos que voy a mostrar son para conseguir esta cosita. Que es como, no sé, para comprar cosas ahí atrás. Lo están viendo. Pues esto es para comprar cosas allá atrás, así que les va a servir mucho El cuarto código es Please Donate new 10 Sí, es Please Donate News 10 Con este código, como les dije, van a conseguir esto Que no sé cómo se llama Pero van a poder conseguir muchos de esos. Y si se preguntan por qué no los estoy canjeando para confirmar si es verdadero pues yo solamente les digo que no lo confirmo porque ya yo lo he confirmado y si lo vuelvo a confirmar no me va a dejar, así que y de una de las dos no me van a creer, así que mejor se los digo nomás. ¡Sí! El código número 5 es HACEM10 Con este código vas a poder conseguir de eso ¿Y cuando me voy a callar? ¡Ya lo saben, por Dios! Gente, la verdad es que no sé pronunciar el sexto código Así que se lo dejaré en la pantalla para que lo ca canjen ahí ustedes solo Porque yo ese no sé pronunciarlo Y si, no, y si lo pronuncio va a vomitar todo el mundo a ver, a ver, ¿cuál es el otro? A ver, a ver, ¿cuál es el otro? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? A ver. ¡Que no hay otro! ¡Que no hay otro, gente! Pues solamente eran... No, no sé, a ver, seis... ¡Seis! ¡Seis códigos febrero! Fe, ¡Seis códigos de febrero! Ok, gente, yo les notificaré y les avisaré. La verdad es que no, literal no, no hay más, pero yo le yo haré un nuevo video cuando lleguen los códigos de marzo, así que estén atentos a mis videos a cuando les llegue la notificación porque voy a subir eh, los de marzo, así que chao chao gente. Oyiradio, oyiroyoyoy, irambi, mala maridá. Ri da da da! Ri oh! Ri da da! Ri oh! Ri da da! Ri oh! Ri da da!